Vamos a hablar acerca de la llegada de nuevos lotes de vacunas, qué pasa con las segundas dosis de la Sputnik V y otros temas, junto al viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, a quien saludamos en la primera edición de Avia Yala Noticias. ¿Cómo está, viceministro? Diego Montaño Lo saluda. Buenos días. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todo el país a través de Avia Yala. Eh, sí, efectivamente, como usted decía, tenemos cinco, cinco vacunas, cinco industrias distintas de vacunas. Bolivia es uno de los países que tiene un portafolio bastante amplio. Y, y bueno, entre ellas tenemos la vacuna Sputnik V, eh, que hemos tenido evidentemente algunos retrasos de algunos días para la producción de las segundas dosis. Sin embargo, ya se está regularizando. Yo quiero destacar que hasta el domingo 8 habíamos recibido... Eh, 125 mil segundas dosis en nuestro país y bueno para este fin de semana, para el sábado específicamente, esperamos recibir una cantidad eh, algo superior a esto, algo más de 125 mil segundas dosis que ya nos sirven para poder cumplir con todas las personas que ya tienen los 90 días, ¿no? Entonces, e incluso pues, vamos a tener un saldo para, las, para, los siguientes, para el siguiente lote eh, y eso, bueno, es una muy buena una muy buena noticia. Viceministro, entonces mañana arriban a territorio nacional algo más de 125 mil segundas dosis de Sputnik B. Así es, mañana vamos a tener eh, esa cantidad en nuestro país, eh, ya nos han hecho la entrega en, en Moscú, nos han ido haciendo la entrega por lotes, esto se ha consolidado y viene a través de Boliviana de Aviación en el vuelo regular que viene desde Madrid con pasajeros. Esto debido a que al, que, al no ser un volumen muy grande, digamos, no justifica una nave exclusivamente para traer estas dosis. Entonces, se van consolidando, se van eh, teniendo cantidades eh, significativas, digamos, para poder hacer el envío hasta Madrid. Y desde Madrid vienen a nuestro país. Esperamos ya que mañana estén estas dosis. Con eso eh, vamos a haber cumplido y superado a las 200.000 mil eh, seg segundas dosis que necesitábamos, que se habrían atrasado algunos días, ¿no? Entonces, ahora el tema es que se organicen los sedes, que se organicen los, los gobiernos subnacionales para poder, eh, para evitar estas filas que se están haciendo, hace falta informar a la población. El gobierno central cumple contra las dosis, pero ya depende de cada gobierno subnacional poder informar a la población cuándo le va a tocar vacunarse, cuál va a ser la nueva fecha, etcétera, y evitar estas colas, estas filas y, y hemos visto alguna desorganización en los últimos días eh, incluso han tenido las segundas dosis guardadas por más de 48 horas algunos, algunos gobiernos nacionales en vez de empezarlas a aplicar inmediatamente nosotros eh, apenas recibamos estas, 200, estas eh, más de 125 mil segundas dosis este fin de semana se hará la distribución el ministerio de salud hará inmediatamente la, la distribución y llamamos a, a los gobiernos subnacionales a poderse organizar y sobre todo informar para poder evitar eh, incertidumbre por parte de la población. Eh, viceministro, ¿alrededor de qué hora se tiene calculado el arribo de estas segundas dosis? Y además hablar acerca de las otras dosis de los otros laboratorios que también van a ir llegando según un cronograma a nuestro país, como es el caso de la Sinopharm, por ejemplo. Bueno, estamos esperando que llegue en el vuelo de pasajeros, ¿no? Que viene desde Madrid, llega a Santa Cruz, si no me equivoco, tres y media de la mañana y estaría llegando acá a La Paz porque inmediatamente se va a hacer el transbordo a La Paz eh, entre las siete, 8 de la mañana, dependiendo cómo, cómo corramos con la desorganización y los trámites que hay que hacer en Santa Cruz. Entonces, es sábado de la mañana, ya estarían aquí las dosis. Eh, respecto a otras vacunas, yo quiero señalar y quiero informar a la población ...que hoy por la madrugada hemos recibido 153.600 dosis de AstraZeneca... ...esto es una donación del gobierno de Suecia... Eh, ...que está haciendo a través del mecanismo COVAX... esa es una, una buena noticia... Eh, ...pronto vamos a recibir también una donación de España de 585.600... ...y bueno, lo, lo más fuerte digamos es la adquisición que estamos haciendo... ...de las vacunas Sinopharm... Eh, ...hemos hecho un contrato por 6 millones de dosis... ...que nos tienen que estar en 60 días... De estos 6 millones ya nos ha llegado 2.7 millones más 300 mil que, que vinieron de donación. Eh, en total, para principios de septiembre vamos a tener ya 9 millones de dosis con el contrato de 6 millones más la donación más los otros 2.5 millones que adquirimos. Eh, vamos a tener 9 millones de Sinopharm en nuestro país y también vamos a seguir recibiendo algunas vacunas por el mecanismo COVAS, como digo, esas donaciones de España, Suecia... Posiblemente recibamos un lote de Pfizer también en algunos días. Es eh, que solamente ya nos faltan ir completando las segundas dos. Viceministro, eh, ¿cómo, ¿de qué manera, el, si bien no es parte de su cartera de Estado, pero de qué manera el Gobierno Nacional viene contribuyendo a una campaña contra desinformación? Porque. Eh, vemos eh, y, y hablábamos hace minutos con el director del CEDES en Cochabamba y le hacía la misma pregunta, ¿cómo estamos eh, enfrentando, por ejemplo, esas campañas de desinformación que desde algún púlpito de algún grupo religioso, desde alguna secta o desde parlantes instalados en eh, comunidades rurales o barrios aledaños, vienen desinformando a la población en torno al proceso de vacunación, diciendo eh, fábulas eh, impensables, eh, desde chips hasta la marca de la bestia. Sí, es, es bastante, bastante complicado lo que está sucediendo en cuanto a la desinformación. Como usted sabe, eh, el viceministerio de comunicación hace una, una continua campaña de información. Eh, todos los medios nacionales es, transmiten este, esta, esta información, pero, eh, como a tentar, pero ahí volvemos a llamar a los gobiernos subnacionales las realidades son distintas en cada región, las fábulas y leyendas que se han inventado contra las vacunas son distintas, los miedos de la población son distintos en cada región del país y más aún en zonas rurales, entonces para eso están los gobiernos subnacionales, para eso están los municipios, para eso están las gobernaciones. Vemos que algunas gobernaciones decían que iban a traer vacunas, que iban a comprar un millón, un millón y medio. Obviamente no trajeron nada porque no, no, no es posible para ellos hacer esta gestión, pero no les corresponde traer vacunas. Ahora sí les corresponde informar a la población, ahora sí les corresponde ir casa por casa si es necesario, tocar puertas para poder vacunar a la gente. Ese es el trabajo que ellos tienen que hacer y llamamos a hacerlo. Tienen recursos para hacerlo. Y como le digo, cada, la realidad de cada municipio, la, la, la realidad de cada población es distinta. Y las campañas de información se deben realizar según las particularidades de cada una de las regiones. No es lo mismo eh, una campaña de información en Trinidad que en alguna población del altiplano Entonces, por eso es que existen los gobiernos subnacionales y por eso es que tienen atribuciones los gobiernos subnacionales. Entonces, eh, les llamamos a cumplir con sus obligaciones y poder hacer esta campaña de información, porque va a ser la única forma de que nos podamos inmunizar al menos el 70% de la población boliviana. El gobierno cuenta con la campaña de información a través de medios nacionales, pero para poder llegar a las zonas rurales, de ahí están precisamente el, eh, los gobiernos subnacionales, los gobiernos departamentales que deberían estar yendo población por población a hacer esta campaña de información para poder combatir la desinformación y poder salir de, la, de una vez... De esta, de esta pandemia y volver a la nueva normalidad. Viceministro, ya para ir concluyendo y agradeciéndole el haber estado junto a nosotros, eh, retomando el tema de las segundas dosis del Sputnik V, entre las 125 mil que han llegado a nuestro país y las más de 125 mil que anuncia llegarían mañana a territorio nacional, estamos hablando de más de 250 mil dosis, segundas dosis. Eh, esto está pensado cubrir hasta las personas que han recibido la vacuna aproximadamente en mayo, finales de mayo, junio y, y cuándo llegaría un nuevo lote. Los nuevos lotes los vamos eh, acordando con, con el Gamaleya. Por ahora hemos ido eh, acopiando, digamos, los pequeños lotes que se nos iban entregando y vamos a traer eso hasta eh, el día sábado hasta eh, cuándo alcanzan las vacunas que han llegado? Bueno, yo puedo decir al menos alcanzan eh, para todos los que se han vacunado con este loto de 200.000 mil que han llegado en abril eh, ¿Sobre qué fecha esos datos los tiene el Ministerio de Salud? Porque ellos saben cuántas personas se han ido vacunando por día Yo no tengo esa información eh, Pero bueno, van a seguir llegando lo que nos ha dicho el propio fondo el propio laboratorio Gamaleya y el gobierno ruso es que en este mes se van a poner al día con todos los retrasos que tenían. Así que esperamos que no haya nuevos retrasos. Eh, de todas formas, eh, vamos, tenemos una cantidad superior a la que necesitábamos originalmente con el lote del 20 de abril, así que esperamos que no haya mayores inconvenientes para adelante. Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros hasta una siguiente oportunidad. A las órdenes, un saludo. El Viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, hablando acerca de... Las nuevas dosis, segundas dosis de Sputnik B que van a arribar a nuestro país, algo más de 125 mil segundas dosis que mañana estarán en territorio nacional, completando así un lote de más de 250 mil segundas dosis de la Sputnik B.